Alfredo Casero fue baleado por un taxista. Alfredo Casero, usó su cuenta personal de Twitter para revelar el desafortunado episodio violento que vivió recientemente a causa de un disparo que recibió por parte de un taxista. Casero quien enfrenta duras críticas por su apoyo al actual gobierno, ha manifestado los enfrentamientos que sufre a causa de su postura con figuras públicas y en las redes sociales. La publicación del actor muestra una imagen de su auto impactado con la bala y acompañada con la frase, Hijo de y la et vos tenés plata sobre et, et me dice et gratuitamente, agregó. Tras el hecho, el humorista detalló el hecho refiriéndose al agresor como tachero resentido y sostuvo que le disparó con 1.9 milímetros. De aire comprimido. El posteo alcanzó trascendencia en los medios y el actor que salió ileso del acontecimiento se mostró arrepentido de haber difundido al hecho y decidió mantenerse en silencio.